Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Un placer. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es esto de que Mendoza es pionera en el desarrollo de videojuegos? Y en Mendoza desde hace 12 años se hacen sí. eventos de desarrollo de videojuegos. Uh -huh. eh, y a partir de eso han empezado a surgir estudios que actualmente están trabajando en el desarrollo de videojuegos a nivel mundial. Y también tenemos un montón de de profesionales que actualmente trabajan para empresas multinacionales. Decimos videojuegos y han ido evolucionando a lo largo de los años. Decíamos al principio, recién desde el Tetris, del Marios en su momento, hasta lo que llegamos a tener en el teléfono hoy en día. Y uno se pone a pensar, ¿no? Detrás de eso hay un mundo enorme. O sea, ¿cómo empezás con la idea de desarrollar un videojuego? ¿Cuánto tiempo puede llevar más o menos? Es un montón. Es, es muy variante Ajá. porque depende mucho de qué tipo de juego uno quiere hacer. Eh, por ejemplo, el evento Global Game Jam, que fue el primer evento de videojuegos que se hizo acá en Mendoza, es como si fuese una especie de maratón de desarrollo de videojuegos en 48 horas. Ajá. Entonces, los participantes tienen dos días para hacer un juego. Eh, al comienzo del evento te dicen, bueno, el tema se va a tratar de extinción. Y todos empiezan a... Ah, a, a tirar mirá. ideas. A tirar ideas Ajá. y después a hacer el juego. Ah. Ah. Eh, lo bueno de ese evento es que... Te plantea todo el ciclo de desarrollo de un videojuego, que a veces puede durar 2, 3, 4, 5 años, uh -huh. te lo plantean en dos días. Entonces es como un evento ideal para las personas que están recién empezando en la industria o que no saben nada eh, y quieren saber cómo es que se hacen claro. videojuegos. Total. ¿Vos desarrollas, y además con un plus, ¿desarrollas videojuegos para personas con discapacidad? Exactamente, sí. Yo estoy actualmente trabajando en un juego que la idea es que. El protagonista es una persona con discapacidad visual, es, es Ajá, ciego, uh -huh. eh, y la idea del juego es que vos lo jugues con los ojos cerrados. Ajá, bueno, eh, bueno. Entonces le mostrás a, a la gente más o menos cómo, cómo experimentan en el mundo las personas con discapacidad visual. Claro, en todos los sentidos. Exactamente. Ajá, que, sí. qué, qué interesante. ¿Y sí. qué, qué, ¿Qué es lo que hacen en el juego? Están parados en algún lugar? O sea, ¿en qué va más o menos? El, el juego está ambientado en la Argentina del 1920. Uh -huh. eh, la idea es que vos sos el, el asistente de un detective, uh -huh. eh, vos sos una persona ciega, eh, y mm, tu jefe desaparece y te ves obligado a salir a buscar e investigar qué es lo que le ha pasado, eh, y te, en el proceso te vas convirtiendo en un detective vos. Ah, mirá, qué, ah, qué, qué bueno, qué, qué, eh, qué impresionante. Y cuando decimos, Mendoza es pionera en el desarrollo de videojuegos, más allá de todos estos eventos que vos decís ahora se realizan y que costó que llegaran y demás. Eh, ¿Qué hablamos? ¿De una industria que se está potenciando, que, que, que digamos está saliendo al exterior? ¿Hay algo que nos representa afuera en ese sentido? Sí, tenemos eh, por lo menos dos grandes instituciones educativas enseñando videojuegos actualmente, la sí. Universidad de Mendoza con uh -huh. una, eh, si no me equivoco es tecnicatura, sí. y tenemos actualmente la Universidad Nacional de Cuyo con, una, con un diplomado de desarrollo de videojuegos. Eh, que a, es ahí donde yo soy profesor uh -huh. eh, Ya sea afuera creo que el mayor exponente que tenemos actualmente es eh, Nicolás Ricabarren, que ganó hace un par de años eh, el mejor juego elegido por la gente en la conferencia mundial de desarrolladores de videojuegos la conferencia más grande de desarrolladores oh. de videojuegos Claro, ahí quedó representada eh, a Mendoza. Con esto que comentaban recién, la verdad que es alucinante saber que hay juegos para personas con distintas discapacidades. Habla no de lo bien que va la sociedad y hacia, hacia dónde vamos, ¿no? Y uno se pone a pensar, estamos hablando de videojuegos, pero en cierta forma te generan cierta adicción, más allá de esto que es hermoso lo que hacen. ¿Qué, qué, qué opinas cuando te dicen, pero espera, yo tengo mi hijo, mi hija o algún familiar que está jugando los jueguitos, se pasa todo el día, no es productivo, eh, pierde tiempo? Bien. Eh, la Organización Mundial de la Salud mm, dio una serie de lineamientos uh -huh. de respecto a cuándo considerar una adicción uh -huh. el tema de los videojuegos. Eh, los lineamientos más importantes serían que invierte demasiado tiempo jugando, sí. eh, por demasiado me refiero a el tiempo suficiente como para que le empiece a afectar en su desempeño en el colegio, uh -huh. que no tenga hobbies, que claro que no haga absolutamente nada más que estar jugando uh -huh. y que se enoje en exageración cuando cuando no lo dejan jugar Claro. Eh, y además de eso esto tiene que repetirse todos los días constantemente claro. durante un año uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, en realidad, si uno se pone a pensar, esos lineamientos se pueden aplicar a casi cualquier a casi, cosa. Claro. Uh -huh. eh, lo único que acá ellos son como muy específicos eh, eh, cuando es, crean estos lineamientos, es decir, bueno, ok, si es videojuegos esto, si es otra cosa, no sé, claro, eh, adictos al fútbol, claro. de esto otro, lo uh -huh. que sea. Bien, bien. Esos son los eh, lineamientos cuando hablamos del videojuego como algo negativo Porque puede trans haberse transformado en una adicción que termina haciéndole mal a la persona Pero por otro lado también se habla de lo positivo, que antes no se hablaba Respecto de lo que los videojuegos pueden ofrecer eh, Y esto es mayor destreza con las manos, eh, mayor facilidad para resolver Sí, es más, de hecho los mamíferos aprenden mucho más rápido jugando si sí, uno ve, qué sé yo, crías de leones, se ponen a jugar, que uno caza al otro y hasta se, se van tomando turnos, Etcétera, Eso es algo que tenemos en nuestros genes. O sea, nosotros aprendemos muchísimo más eficientemente jugando. Uh -huh. eh, entonces están utilizando videojuegos en las aulas como, como parte de la, la forma como enseñar. Claro, el aprendizaje. Eh, incluso tiene hasta un nombre que es gamificación. Uh -huh. eh, nosotros. Empezamos a experimentar con gamificación hace un tiempo con cursos gratuitos que dábamos a chicos de desarrollo de videojuegos y lo que teníamos era un abandono del 50% al primer mes. No era algo por nosotros. Cualquier curso gratuito tiene ese índice de uh -huh. abandono. Eh, y ¿Por qué era? Es algo normal, al parecer. Uh -huh. La gente se inscribe, empieza a participar y, uh -huh. y abandona. Bien. Eh, no... No, no, no podemos encontrar como una claro. causa uh -huh. exacta, pero lo que sí encontramos fue cuando empezamos a gamificar la clase, o sea que, el, que la clase en sí sea un juego también. Claro, le dieron una forma. Le dimos forma de juego, sí. o sea, si respondían eh, en clase ganaban puntos, si ayudaban a un compañero ganaban puntos uh -huh. y cosas así. Por participación dábamos puntos. Los puntos no servían para nada, no era que, que No importa, pero a lo de... lúdico, ¿te das cuenta cómo hay un montón en un montón de áreas y sobre todo en esto que estás diciendo del aprendizaje? Y entonces... Está buenísimo. Claro. ¿Y entonces qué pasó? Ahí descubrieron Ahí, que... ese no... año, sí. tuvimos un solo chico que ¿no? Y que nos llamó para decirnos que en el colegio le habían cambiado de horario y por eso no podía... Ah, conseguir. que tenía su justificativa era, por faltar. Claro. Ahí está lo que dice Dani, lo lúdico, hiper importante y comprobado por ustedes. Eh, ¿Tiene todavía resto de esta industria para seguir creciendo en Mendoza y reciben apoyo al respecto? Tenemos muchísimo resto para seguir. Una ventaja muy grande de esta industria es eh, que nuestros clientes son el resto del mundo. Eh, no es solamente algo local. Nosotros... No competimos entre nosotros porque no la gente que juega nuestros juegos está en todo el claro. planeta, uh -huh. lo cual produce muchísima colaboración entre los distintos estudios con, locales. Con y hablando ahora puntualmente de videojuegos, con la cantidad que hay, siempre me pregunto, ¿tienen un principio y tienen siempre un final? O sea, ¿terminan los videojuegos? Hay juegos que sí, sí hay juegos que no. Ajá. Hay juegos que son muchísimo más orientados a la narrativa, que tienen hasta la misma estructura de películas uh -huh. en el que tenés los tres actos o la estructura de... Y ahí del estás Monomito. todo el tiempo trabajando sobre el juego, o sea, no termina la parte de la persona que lo crea ese juego. Eh, no, depende del juego, uh -huh. depende del juego. Hay juegos que están pensados como para que lo hiciste y lo seguís mejorando eternamente, como Minecraft, por ejemplo, uh -huh. que es, es como uno de los juegos más jugados. Pero hay otros juegos que es, ok, esto yo quiero contar una historia. Eh, por ejemplo Hellblade es un juego eh, ambientado en la era vikinga de uh -huh. una guerrera celta a la que los vikingos le matan a toda la familia y tiene la característica de que esta guerrera tiene esquizofrenia entonces el juego lo hicieron muchísimo trabajando con psicólogos wow, y, y analizando hacer. bien uh -huh. cómo, cómo funciona la percepción de las personas con, con, con ese con tipo de capacidad uh -huh. eh, y el juego era una historia que empezaba y terminaba uh -huh. eh, entonces vos lo jugás, dura, no sé, cuatro o cinco horas el juego y, y listo, listo, se acabó y, esto, y, ya, y ya está. Un de cosas. Y, y en la pregunta que te hacía anteriormente me decías, tiene resto para seguir creciendo esta industria. También te había preguntado si eh, reciben ayuda, ¿creen que se les da el, el protagonismo eh, acorde a, a lo que viene logrando Mendoza en esto? Bien, hemos tenido muchísimos años de estar eh, gestionando distintas ayudas. Eh, y a, recién desde hace pocos años es que realmente nos hemos podido dar a entender uh -huh. de que somos una industria muy diferente a otras. O uh -huh. sea, en nuestro caso, por ejemplo, eh, por ejemplo, en todas las otras industrias en donde hay emprendedores, la primera pregunta que le hacen al emprendedor es ¿qué problema del mundo real solucionás? Ah, mira. Uh -huh. Y en el caso de videojuegos es lo mismo que una película, o sea, no, no es está específicamente para resolver problemas, aunque puede hacerlo, uh -huh. eh, está para divertir, para entretener. Uh -huh, entretenimiento. Uh -huh, claro. eh, entonces nos costó muchísimo el, el encontrar la vuelta de que nos empiecen a escuchar. Claro. Y, y creo que ayudó también muchísimo el crecimiento exponencial que tiene la industria de videojuegos. Uh -huh, uh -huh. Hace seis, siete años atrás... La industria del videojuego superó a la del cine en cuanto a dinero que maneja. Uh -huh. eh, hace eh, un poco menos, superó al cine y la música combinados. Wow. Ahora ya supera a la de todos los deportes combinados. Uh -huh. eh, y sigue deportes. creciendo exponencialmente. Sí. Con el tema de las eh, este juego que comentabas al principio, de personas con distintas discapacidades, ¿tienen pensado implementar para otro tipo de personas juegos? sí. Eh, la ventaja o desventaja uh -huh. de nuestro juego, pero desventaja para el resto, eh, la desventaja de nuestro juego es que como nosotros estamos apuntando a una sola discapacidad uh -huh. específica, nos hemos visto obligados a dejar de lado todas las otras. Sí, claro. Porque, por ejemplo, el juego la idea es que lo juegues con los ojos cerrados uh -huh. y si tenés discapacidad auditiva, no, no lo no, jugar. directamente no lo vas a poder jugar. Uh -huh. eh, pero en otro tipo de juegos... En especial más visuales, se pueden hacer una serie de consideraciones para que llegue a la mayor cantidad de público posible. Ah, bien. Eh, uh -huh. Entonces, por ejemplo, puedes aumentar el contraste entre los personajes y el fondo, y de esa forma puedes resolver el tema de personas con eh, daltonismo, por ejemplo. Ah, mira, ah, mira. Uh -huh. eh, uh -huh. Uh -huh. O gente que tiene visión baja. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces, ya solamente con ese detallito resolves un montón. Ya claro, resolves claro, un montón. Claro. Estábamos viendo recién, eh, bueno, pasó, uh, quería preguntarte un poco de qué se trataban las imágenes que nos habías traído. Bien, eso es la producción del juego mío, el ah, juego para personas con discapacidad visual. Eh, nosotros lo que hicimos es una forma de diseño o de testeo de diseño de videojuego que es en vivo. Uh -huh. sí, antes de ponernos a programar, a grabar los actores y todo eso, que es algo como muy costoso, probamos el juego en, en estos que fueron los terrenos del del ferrocarril uh -huh. armamos el escenario marcando con esas cintas, esas cintas y piedras, azules y, piedras sí. eh, y lo que hicimos fue hacer una sesión como si estuviésemos adentro del juego sí eh, entonces de esa forma nosotros podíamos ver si primero si era divertido si era entendible claro. y si teníamos alguna otra falla uh -huh. eh, si detectamos una falla grave es que eh, el espacio era muy grande uh -huh. y tu personaje en un momento se esconde mientras están torturando a otra persona y vos tenés que rescatar a esa otra persona y te escondés esperando a que los malvados se vayan. Claro, sea, tenés que vivirlo, ¿eh? Claro, y el problema que teníamos era que Pasaba mucho tiempo caminando hasta que se fueran uh -huh. y no, no hacías nada en todo ese tiempo. Claro. Ni ellos hablaban, ni no, era como tiempo muerto. Uh -huh. Entonces tuvimos que darles personalidad a esos personajes uh -huh. y que tengan una conversación bien claro. realista. Y, y ahora has traído, has traído algo para mostrarnos. Sí, pero no, no es un juego. Bien. Eh, ¿En qué andan? <risa> otro, otro de los aspectos que hacemos... Eh, que está bastante cercano a los videojuegos, es real aumentada. Eh, un producto que estamos trabajando es este que se llama Savage Toy. A ver. Ajá. mira, recién lo, lo, lo colocamos. No sé si en vamos a poder transmitirlo. Y quedó. <ríe> Bien, déjenme mira. ver si estoy todavía conectado. Ahí se está. Estás conectado, nos dicen ahí de producción. Y mira, mira, Guilla, si querés. Oh, ¿Moverlo no. para que entre bien ahí en pantalla? No, no, no, me, no me está dejando obtener la pantalla mía. O sea, la, la cámara. Me parece que el compartir pantalla no deja usar la cámara. Uh, Sería más o menos como algo de lo que hacíamos con el Pokémon Go en su momento o algo parecido. así, parecido, parecido. Para, para que entiendan un poquito a que están del otro lado. No sé si hay otra alternativa poniendo el celular cerca de alguna de las cámaras. Ah, mira, ahí están. Mira. Ah, no, ahí mira. estoy transmitiendo ahí muy lento, me parece. ¿Alguna de ustedes se anima a pararse acá? Dani, Dani para? va ahí porque eh, ella quiere que en vivo suceda todo. Yo me quiero prender fuego. <ríe> a ver, <ríe> a ver. Bien, este producto la idea es que son remeras, sí. pero armamos esta versión. Uy, tengo muy pocos cuadros por segundo, así que no sé si lo va a agarrar. Bueno, igual ya estoy, ¿eh? mira, dicen que, dicen, dicen que va, así que... Uh, ahí va, ahí, ahí está, está prendiendo fuego ¿Y ahí qué, qué tengo que hacer? ¿lo qué tienen que hacer? Hey, la idea es que esto es una remera en realidad Ah, bien eh, y, y lo que haces es verte como que fuera Goku Ah, me, me pongo en el papel de uno de los personajes Claro Ahí está, bueno, ahora soy Dani Gutiérrez <risa> Está buenísimo igual, ¿eh? Sí, este es uno de los... Y eso, ella eso, tenés que tenerlo en tu celular Lo instalás en tu celular Como una aplicación normal que te descargas y lo tenés exactamente bien Sí, acá la idea es que sea para coleccionistas Ajá. Eh, también tenemos atriles uh -huh. de hecho ese es como el, el, el, el principal producto nuestro en el que vos pones tus figuras coleccionables sobre eso y ahí se arma todo un escenario sobre ese sobre ese atril sobre uh -huh. ese personaje me encantó eh, está muy pensado para coleccionistas eh, son figuras tipos algunas son, se llaman Funko, otras Nendoro, hay como un montón de, de, de marcas y el tema es que la gente los compra y lo, lo tiene arriba de la repisa nada más. Ajá. Y nuestra idea es que tengas un, un escenario detrás de, de eso y que ese escenario se mejore con solamente mirarlo desde el celular. Ah, ah, mirá, impresionante, impresionante lo que ha crecido en este rubro, en nuestra provincia. Eh, por ahí eh, leía entrevistas tuyas, cosas tuyas respecto de que eh, al principio ni siquiera encontrabas qué carrera estudiar para poder dedicarte a esto, no, no, no, no encontrabas qué era lo que tenías que eh, iniciar para poder meterte en este mundo. ¿Le sí. encontraste la vuelta? Sí, algo, algo re interesante en esta industria es que es muy multidisciplinaria. Uh -huh. O sea, antes eran, no sé, tal vez el 90% de la gente eran programadores. Pero ahora hay tantas cosas tan resueltas que se reparten entre programadores, artistas. Recién músicos. decías que trabajaron con psicólogas y... Claro, exactamente. Claro, sí, es eh... un buen equipo donde pueden colaborar de distintas áreas. Exactamente. ¿Sí? Está buenísimo. ¿Qué, ¿A qué es lo máximo que puede aspirar la provincia en esta industria? No, no, no hay un límite. Creo no que el mayor límite es que actualmente somos pocos. Ajá. Eh, y nos falta a lo mejor un poco más de, de formación. Eh, pero el límite es que, por ejemplo, juegos muy, muy grandes requieren 500 personas trabajando en él Y no, wow. no, hay, no hay 500 personas acá claro. haciendo videojuegos, ¿no? falta el, gente por, Más o menos ir ya terminando, ¿cuál es el juego que pensás que marcó un antes y un después en los videojuegos? Que, que más, que no sé, no, no vamos a decir adicción, pero que más fanatismo generó en la gente, el que más se habló fue ¿puede ser Pokémon GO? ¿Su momento? Yo creo que el, en su momento sí, fue un, ¿Sí? un boom, pero uh -huh. fue un boom medio corto. Uh -huh. eh, me parece que Mario es como sí, el realmente. que yo normaría, es en, nombraría. Es <risas> icónico. Claro, uno menciona a Mario y todo el mundo lo conoce. Sí, sí. todos jugamos. Eh, algunas de mis clases yo las doy con, jugando al Mario con un joystick retro y se vuelven locos los, los chicos. Eh, además que Mario llegó en un momento en el que la industria parecía que se estaba hundiendo eh, uh -huh. porque se había, había fracasado Atari uh -huh. eh, Atari había vendido un montón de juegos muy muy malos y la gente se había hartado claro. eh, y vino Nintendo con Mario y fue como una explosión una y a partir explosión. de ahí no ha parado. Y yo al principio hablaba también de Tetris, Pac-Man, también uh -huh. icónicos. Son muy icónicos esos esos juegos. ¿Y cuál de los actuales va a quedar? Es que ahora hay tanta opción. Hay muchísima tanta variedad. Te iba a preguntar cuál crees que con el tiempo va a quedar como icónico de los actuales, pero es Y como... es difícil ahora decirlo porque es, se ha ramificado en muchísimos sí, géneros y subgéneros. Eh, y a cada jugador hay tipos de juegos que les gustan y otros no. Uh -huh. eh, además tenemos dispositivos móviles, uh -huh. gente que juega así como sí. por cinco minutos y nada más. Sí. Sí. O tenemos el lado totalmente opuesto, los cascos de realidad virtual. Estos son un poco peligrosos ¿o no? Porque terminás hablando con gente que no conoces. En alguno eh, de los juegos. Sí. Digo, eh, es un tema que da para hablar un montón este tema de videojuegos. Sí, tenés eh, mundos virtuales uh -huh. donde hay otras personas que no sabes de dónde ¿De son ni uh -huh. absolutamente nada, eh, y es como una industria que está recién empezando a entender cómo hacer juegos en realidad. Uh -huh. eh, por ejemplo, cosas que se empezaron a encontrar creyendo bueno, yo agarro un juego normal 3D y lo meto en casco de realidad virtual y está todo bien y lo vendo y me lleno de plata. Pero lo que terminó pasando es que la gente se marea uh -huh. muy fácil claro. si no haces las cosas perfectas. Eh, por ejemplo, si mueves a tu personaje con el joystick, vos sentado en tu sillón, tus ojos ven que te estás moviendo, pero tu oído interno no. Entonces hay una discrepancia de información entre lo que ven tus ojos y lo que siente tu oído que tu cerebro lo interpreta como que te han envenenado. Wow. Entonces te, te empezás a sentir descompuesto muy, muy rápido. Ah, Impresionante desarrollar un juego. Hay que hacerlo con seriedad. Y como decías vos, con equipos multidisciplinarios. Tenemos que cerrar. Muchísimas gracias por gracias haber venido.